Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga Estoy aquí eh, cumpliendo la promesa que les había dicho Que les iba a compartir un tema De cómo crear una empresa con fundamentos bíblicos Cómo sostener una empresa en estos tiempos eh, Para algunos en algunos países más difíciles que otros Y lo que permanece sostenido bajo su palabra O sustentado con la palabra de Dios Va a permanecer para siempre esta es la serie de. Es, es una serie de enseñanzas que voy a llamar Reyes y Sacerdotes. Es el, el capítulo, quiero decir así, el uno. Pero esta enseñanza la voy a dividir en tres. En tres, ya que tengo muchos versículos bíblicos que quiero compartir y no quiero dejar a ninguno de fuera para que sí pueda poder, sí poder, eh, dar una enseñanza compacta y completa. No, no, no me gustaría dar una enseñanza así como se dice para saber el paso que lo vamos a dividir en tres tres capítulos este enseñanza. Este y vamos a comenzar. Primeramente, Mateo 7, 24 29. ¿Qué nos dice la escritura? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que le su casa sobre la roca. Primero que todo, los principios que vamos a compartir van a estar basados en la palabra cuando usted los aplique, va a tener resultados poderosos. ¿Por qué? Ya te voy a explicar. Esto es como que yo tenga esta pluma y yo pretenda mantenerla flotando por más de 48 horas. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque en la Tierra hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Entonces, ve Cae. Entonces, muchas personas allá afuera, haciendo los negocios, buscan resultados. Las leyes que Dios estableció para poder salir adelante en esta vida. La pasada estaba dando una conferencia a unos jóvenes y también les hice un desafío. Vamos a ver, le digo, ¿quién de ustedes puede hacer que el sol se detenga más de 48 horas? Y ellos quedaban así viéndome. Eh, no se puede, ¿verdad? Porque la vi, o sea, porque hay una ley del el sol. ¿verdad? cumple su jornada, ¿verdad? De, de 12 horas a las 12 horas, ¿verdad? Eh, cumplido, por ejemplo, así, de 6 de la mañana, a 6 de la, de la tarde, entra lo que es el, la noche y la por la rotación. Claro, no desconocemos que Josué detuvo el sol y la luna, eso lo estamos claro, pero hay una ley, ¿verdad? Que eh, está establecido, ¿verdad? Por ejemplo, la jornada del mar. Dios estableció ahí que no se saliesen de su cauce, o sea, de su... De, de, delimitó pues la y le dio orden de no traspasar ese, ese lo, lo que es la orilla de las playas. Entonces, si nosotros tenemos una empresa cimentada, su palabra, vamos a dar frutos y muchos resultados. Vamos a ver otro versículo, se llama Oseas 4, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos entonces porque muchas personas no conocen principalmente los principios de Dios eh, eh, perecen hay, una, hay un principio en derecho que se le llama nadie puede alegar ignorancia de la ley ¿verdad? igualmente la palabra cuando estemos delante de Dios nadie puede alegar ignorancia de la ley porque tenemos la Biblia, está en internet, eh, a, a, están aplicaciones en los celulares. Entonces necesitamos tomar tiempo para leer su palabra. Vamos a Mateo 24:35. 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya lo hemos hablado. El cimiento de, de una empresa que descanse en los principios bíblicos siempre va a permanecer. Entonces vamos con uno de los, de, de los primeros versículos que usted tiene que ampararse más si viene comenzando su negocio pues con esto vamos a ver la regla de oro Mateo capítulo 7 versos 7 al 11 este es un llamado a la acción y os dará, buscáis y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá ¿qué pasa? una persona pone su negocio ¿verdad? Y, y quiere que a veces eh, pues tira publicidad al principio, pero a veces no llegan los clientes. Y a veces uno tiene que salir a buscar los clientes. Hacer, eh, hacer lo que se le llama un plan de mercadeo, ¿verdad? Hacer de promociones, ir a, a poner un, un kiosquito, un lugar estratégico para a darse a conocer. Y es una de las formas, ¿verdad? Salir a buscar los clientes. Hay una venta ventas de puerta en puerta, hay ventas... Eh, hay ventas que se llaman eh, por medio de Facebook, se hacen algunas ventas por Instagram y tenemos que también como dice perder ese miedo a, a la venta, porque mucha gente no vende porque tiene miedo y tiene pena a pedir, tiene pena que lo rechacen cuando toca una puerta, pero eso sí nos tiene que ir perdiendo el miedo, ¿verdad? al ser rechazado, ¿por para ser eh, un, un empresario exitoso necesitamos perder el miedo al rechazo, el miedo a ser ridículo y um, quitar esa barrera, ¿verdad? Eso Es una de las cosas primordiales. Usted no le tiene que dar pena de vender eh, a galletas, ni por decir así vender propiedades, eh, ni vender por decir ropa o ropa usada. O sea, usted tiene que perder el miedo ¿okay? y ofrecer, que eso es muy importante. Como le digo, no esperar que Dios nos haga todo. Debemos pedir primeramente a Dios y luego a los hombres. Primero le pedimos a Dios que nos ayude y luego tocamos las puertas de los hombres. ¿vale? Las puertas para que nos abran. Vamos al otro principio. Una empresa se da a conocer por el buen servicio y el producto que ofrece. ¿Qué nos dice la palabra? En Mateo capítulo 7, verso 17 nos dice, Así todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su frutos los conoceréis, vamos a ver, cuando uno ofrece un producto, debe, debe tener también lo que es la integridad, ¿Cómo así, un producto de calidad, ¿verdad? en cuanto al precio, la calidad de servicio de la persona y el producto que se sirve. ¿Y qué sucede? Eso se le llamaría un buen fruto. ¿no? Entonces, algo que, es, que a usted lo atienden bien, que a usted eh, le dan un precio justo, correcto, y la calidad de atención a la gente que, que, que le da a usted, eso, eso atrae a cualquier persona. Hay un principio en técnicas de ventas que se le llama... No hagas una venta a un cliente. O sea, por decir así. Alguien le vende un producto defectuoso. ¿Verdad? Pero, pero lo vendió y lo vendió bien caro. Solamente esa venta hizo. Porque ese cliente se dio cuenta que lo estafaron. O que eh, lo, lo, lo dejaron... Lo, o sea, me vendió un producto de mala calidad y me, y me cobró muy caro. Entonces, esa persona ya no vuelve a comprar ahí. Entonces mientras cuando se hace un cliente un cliente se hace fiel y leal a la, a, a la empresa y hay un término nuevo ahora en, el, en, la, en, el, en los últimos tiempos en las ventas que se le llama ya dicen no hagas una venta hagas, haz un fan porque el fan dice porque un fan un fan de un fan de tu marca un fan de tu empresa un fan de tu producto porque muchas personas verdad hay empresas que venden el mismo, el, lo mismo que tú tienes, el mismo servicio, de repente venden el mismo café, pero ¿qué sucede? Tu calidad de servicio, el producto y el precio que vendes, eso hace que el cliente se vuelva fan fan de, tu, de lo que tú vendes. Entonces, ¿por qué fan? Porque el cliente va a pedir, no, es que es mejor esta marca y, y como que se apropia el, el cliente de lo que consume. Entonces es, es un término importante y relevante de, para mencionar. Un empresario debe tener cuidado de no caer en el amor al dinero. 1 Timoteo capítulo 6 verso 10 dice Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que quiere eh, conseguir mucho dinero pero eh, se le olvidan ciertos detalles de la vida, ¿verdad? Tratar bien a, la, a los clientes, tratar bien a, la, a los empleados, porque los, los, los empleados también son clientes internos, se le llaman, porque ellos también consumen su producto también. Y eh, la, la empresa que, que, que maneja el enfoque hacia el cliente, y a La calidad, eso es lo que le hace aumentar la ganancia. Vamos a ver otro versículo. Mateo capítulo 6 verso 24 Ninguno puede servir a los señores porque o aborrecerá a uno y amará a otro O estimará a uno y menospreciará a otro No puede servir a Dios y a la riqueza En, en, en otras palabras tenemos que hacer que las riquezas sean nuestros servidores Y con las riquezas nosotros honrar a nuestro Dios amén O sea que usted tiene que ordenar a las riquezas que le obedezcan a usted porque su Dios es Jehová Dios. Amén. Recordemos la, la, la, recordamos la parábola aquella cuando... Bueno, cuando Jesús le habla al joven rico. ¿verdad? Le dice, Señor, ¿qué, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Obedece los mandamientos, se los mencionó. Pero le faltó mencionar los, los que van dirigidos hacia Dios. Entonces, él lo probó y le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Lo que Jesús le estaba enseñando ahí es... Que, que, que, que su Dios y su líder fuera Jesucristo y no la riqueza, pero como tenía mucho dinero dice que no lo siguió vamos a ver otro versículo bíblico una empresa cristiana con fundamento bíblico debe buscar el ensanchamiento del reino de Dios en Mateo capítulo 6 verso 31 a 34 dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Aportar a la obra de Dios ayuda a ayudar a la iglesia cristiana o a la iglesia local donde tú estés, en el país donde tú estés y también ayudar a la gente pobre y necesitada. Eso es algo que tú no debes desligarte para poder ver los frutos en, en, en tu empresa. Uno de los principales propósitos es de poner una empresa, es tener a Dios en primer lugar y poner al servicio de Dios nuestra riqueza y bendecir a nuestra familia y ensanchar el reino de Dios. Si usted hace esto, usted va a estar viendo eh, muchas bendiciones. Ah, yo, yo tengo amigos que hemos compartido estos principios y ellos han visto la, la mejoría, cómo ha aumentado la venta, los ingresos y todo se comienza, como dice, a alinear para que puedan ellos eh, de una u otra manera salir adelante. ¿verdad? Entonces, este es la, el primer capítulo de esta sección, ¿verdad? cómo crear una empresa con fundamentos bíblicos y les, los espero que me con, continuemos con, con el otro con el capítulo tres el capítulo 2 perdón que viene a continuación